acá a Punta Arenas y a Puerto Natales y me enteré... estaba en una librería, vi el libro de tapa roja de Carlos Vega Delgado y decía la masacre de la Federación Obrera de Magallanes y dije, oh, esto esto está súper interesante luego lo leí y dije, tengo que hacer una obra de teatro esto La habilidad con la que el cuchillo separa la piel de la carne y el cuero, es un movimiento rápido y seguro la fuerza la determina el carneador cada forma es distinta y depende del valor de cada persona, nomás pf. morir y vivir como verticales opuestas. La obra parte eh, haciendo contexto sociopolítico de lo que ocurría en ese entonces. Después eh, ocurre la historia de, una, de unos obreros, también aparece la figura militar que estuvo presente en esta revolución y eh, la figura de poder, la, figu la figura de poder que explota finalmente siempre al obrero. La muerte es una sola, la diferencia entre una y otra muerte estriba en cómo se producen las circunstancias de la muerte, de cada muerte son las que mueven en nosotros los ocultos resortes de la compasión, la tristeza, la ternura. La obra soy uno de los obreros, Pinoza, que propulsiona esta revolución. Al llegar acá sentía como la zona me hacía cambiar, la zona me hacía entender a los obreros y la zona me daba la energía que ellos tenían. La zona tiene una energía, po. aquí pasaron los sucesos, aquí la gente luchó po. y dependiente de los años que pase yo tengo una conciencia que la, la energía y lo, lo, los sucesos quedan en los lugares, queda la memoria. Yo ahora estoy viendo lo que ellos vieron, respirando el aire que ellos respiraban, entonces eso me, me ha cambiado profundamente profundamente me ha cambiado, tanto como actor y como persona, no sé, me siento muy distinto.